Saludos, este es Ricardo de la Táctica Tactical Story. En esta ocasión venimos con el review del 40 Mic y Master Mike de Elza of Innovation. Airsoft Innovation lo conocemos desde tiempo atrás, de las Tornado y la Cyclone. 40 Mic es básicamente una granada como esta que están viendo aquí. Esta es la granada 40 Mic. Tienen la capacidad de poder lanzar 150 bibis en menos de un segundo. 150 bibis con un alcance de 100 pies y un diámetro de 10 pies. Así que veamos cómo se utiliza. Básicamente, este es el 40 Mic. Viene con este seguro. Vamos a hacer lo siguiente. Cargamos con un Speed Loader, los bibis. Una vez que se siente lleno, debemos moverlo para asegurarnos que todos los bibis bajaron y nuevamente, tal vez le cabe una pequeña cantidad adicional de bibis Esto lo vamos a colocar así, básicamente es un seguro para que no se vaya a activar sin querer, lo guardamos. Cuando estemos en el campo de juego, simplemente removemos el seguro. Esto que está aquí, básicamente es el liberador de la válvula, así que lo vamos a meter en cualquier tipo de el Launcher 40mm que está adicional en Airsoft, lo colocamos, cerramos, y disparamos. Su velocidad es aproximadamente 240 pies por segundo. En menos de un segundo puedes disparar 150 BBs a 240 pies por segundo. No es tiempo después que Airsoft Innovation nos trae el Master Mic. Diferencia entre el 40 Mic y el Master Mic es la siguiente. El Master Mic solamente almacena 100 BBs a 20 pies de distancia ya puedes obtener 10 pies de diámetro de, de, de spread básicamente de lo que viene siendo los bibis y se utilizará de la misma manera. Simplemente vamos a llenarlo de bibis Ah, importante, cargar el área de gas. Colocamos en el granel launcher y eso es todo. Una vez que saquemos y estemos dispuestos a utilizar el master mic, Simplemente presionamos, salen 100 bibis y en 20 pies ya alcanza básicamente un diámetro de 10 pies. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Así que si te gustó, no nos olvides seguirnos en nuestra, en nuestra plataforma de YouTube, Instagram y Facebook y nos puedes conseguir como Esor Tactical Store. Este ha sido Ricardo de Esor Tactical Store. Esperamos que el video haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima.